satisfecho por la convocatoria, por el alto nivel de asistencia, por la participación me han gustado mucho las preguntas creo que son muy pertinentes eh, creo que hay en realidad interés en el estamento de eh, funcionarios administrativos por la reforma estatutaria y la verdad es que la invitación es esa, a que se sientan parte de esto, a que se apropien de este proceso, que realmente sea un proceso eh, participativo, democrático, donde estén representados todos los actores que componen la comunidad eh, de la Universidad del Vivo Vivo y que finalmente entonces los estatutos orgánicos que logremos confeccionar sean representativos de, de los intereses de cada uno cada una de los integrantes. Este es un proceso que muy esperado por nosotros, por todos y todas las, los asociados y asociadas de, de nuestra AFUNAP. Es un proceso muy anhelado que quedó desde de el gobierno anterior y ahora parece que vamos a, a tener algún producto de esto. Es un hecho histórico, digamos, que nuestra universidad esté participando en lo que son los futuros estatutos administrativos de nuestra universidad. Dentro de eso, entonces, ¿verdad? hemos visto de que es un proceso participativo en donde están participando justamente los tres estamentos de nuestra universidad y dentro de eso creemos entonces que le agrega un valor adicional a lo que es justamente ¿verdad? esta modificación en términos de ley y por lo tanto nosotros creemos que en la medida que podamos despertar el interés ...de funcionarios administrativos, de académicos, ¿verdad? de alumnos... ...vamos a lograr los estatutos para los próximos años de nuestra universidad... ...y que esperamos que se puedan modificar también en un plazo menor... ...no como en este que estamos, digamos, a después de 29 años... ...justamente realizando esta modificación... ...por lo tanto agradecemos y justamente felicitamos el hecho de que sea... ...un proceso principalmente participativo. El, el gran sueño nuestro es poder también tener derecho a elegir al rector... Ese es el sueño nuestro. En los estatutos que aún nos rigen, eh, nosotros no somos ni nombrados. Dice, eh, la universidad la conforman los académicos y los alumnos. Entonces el sueño nuestro es ser visibles. Nosotros también hacemos universidad. Nosotros estamos en cada una de las actividades de la universidad. No somos un grupo aislado ni estamos escondidos, sino que somos tres estamentos iguales de que encuentros como los de hoy justamente es lo que nos permite vernos a la cara, el conocernos y realmente llegar a aquellos acuerdos, digamos, que necesitamos para proyectar nuestra institución en el futuro. Sin perder de vista esto, vamos a apoyar todos los medios tecnológicos que tengamos a la mano hoy día para poder lograr la participación de las distintas instancias de nuestra eh, universidad. Entonces es un desafío, la ley igual nos permite ya poder eh, obrar sobre algunos aspectos que ya están definidos, por lo tanto no debiéramos alargarnos mucho en eso, pero eh, sobre todo nos interesa más que apurar mucho el proceso, nos interesa eh, fomentar mucho la participación. ¿no? Entonces los primeros tres meses eh, de trabajo de hecho van a estar dados fundamentalmente para poder... Eh, de manera colectiva, de manera triestamental, diseñar lo que va a ser la reforma estatutaria. Nos vamos a tomar tres meses para eso, para pensar cómo vamos a modificar los estatutos eh, y que entonces el proceso sea participativo desde sus inicios, desde la gestación de los estatutos mismos. Y sin duda que si nosotros logramos eh, cumplir con los propósitos que la rectoría eh, se ha definido, eh, esto podría impactar eh, de aquí a, a varios años más, digamos poder contar realmente con una eh, universidad donde los estatutos orgánicos hagan que cada uno se sienta parte de ¿no? esa es la idea.